El campeón del Universo oh. -mándate, la m -m Mándate la fría que Mándate la fría Que te dejes de la platica, mi rey ¡No, oh. Mandate má la fría que te dejes de la platita, mi rey.